el sorteo hoy se van los dos eh, souvenirs y por supuesto se va el smartphone por el llamado del águila de cemento Estar. así que pendientes porque esto lo vamos a hacer aquí en vivo a través de la cadena sabrosona muy este, bien escuche ese mensaje dice yo lo que recuerdo de la sabrosona es cuando el víctor se puso a imitar al presidente de méxico porque le dijo llamanete al de nosotros <risa> Fíjense que eso me, me causa risa porque yo busqué en YouTube, busqué Operación Mañanita. Sí. Y aparece esa grabación. Alguien tuvo bien grabarlo la y gran... subirlo a un canal de, de, de YouTube. Que y, lo, va a, ver, lo está, va a ver el mexicano. Ahí está hablando el... Si me niegan la visa mexicana. Ahí está hablando el, el presidente, sí. el, el AMLO. Eh, pues muy agradecido con, con ustedes... De, de pertenecer, de la oportunidad de ser. Hoy el presidente Yamanetti nos acompaña y desearle todo lo mejor. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería el saludo de, de, de AMLO para, para el 27 aniversario de la Sabrosona? Como estamos en conferencia de prensa, aprovecho para saludar a los amigos de la sabrosona, porque de zona en zona se escucha la sabrosona. La me, sabronota. Me canso, ganso. ¿Eh? <risa> <risa> Hola, mi par de payasos.